Hola amigas y amigos del Rincongráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo solucionar esta fastidiosa interrupción de nuestro trabajo en Windows cuando las aplicaciones de Adobe Creative Cloud 2022 no están activadas y que no tiene licencia. Y al darle clic en más información o en ofertas de compra, nos lleva a una página web la cual nos ofrece los productos y se cierran las aplicaciones para solucionar este problema es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es irnos al panel de control en windows esta solución sirve concretamente para windows 8, 10 y el 11 que es en el cual yo estoy trabajando simplemente nos metemos al panel de control como les he dicho le decimos iconos grandes en iconos grandes le vamos a decir firewall de Windows Defender observamos que esté en verde la conexión o si no, no nos va a funcionar y damos clic en configuración avanzada y en configuración avanzada damos clic en reglas de entrada. En reglas de entrada lo que vamos a hacer es crear una nueva regla. ¿Qué tipo de regla vamos a crear? Un programa, le vamos a decir siguiente. Le vamos a decir esta ruta de acceso al programa donde vamos a buscar el programa. que queremos para la regla que estamos configurando acá, le vamos a decir examinar. En examinar, como yo ya lo había hecho, ya me aparece la ruta, por ejemplo, de Adobe, la cual se encuentra en mi disco duro, archivos de programa, por lo que es una aplicación de 64 bits, le digo Adobe Adobe Photoshop 2022. le doy a photoshop.exe le digo abrir luego le digo siguiente le digo bloquear conexión siguiente siguiente no se, le mueve, no se le mueve nada ponemos el nombre que queramos y finalizar luego nos devolvemos a configuración avanzada y verificamos que haya, creado, que haya quedado creada la regla de entrada ahora vamos a crear la de salida nueva regla, nos, nos paramos en reglas de salida le vamos a decir nueva regla programa, siguiente, examinar abrir, siguiente, bloquear la conexión siguiente, le ponemos el nombre que queramos y finalizar acá en configuración avanzada verificamos que nos aparezca en tanto en las reglas de entrada como en las reglas de salida para evitar que Adobe Creative Cloud 2022 se se conecte a, a un servidor y no nos permita trabajar, ahora lo voy a hacer con Illustrator, entonces regla de entrada, nueva regla siguiente acuerde recuerden dejarlo en programa examinar archivos de programa, adobe illustrator, illustrator no está sobre la carpeta como tal aquí simplemente le decimos support files contents windows y en esta carpeta windows está abrir siguiente, bloquear la conexión siguiente. siguiente y le ponen el nombre que ustedes quieran, finalizar. Otra vez configuración avanzada. Ya creamos la regla de entrada de Illustrator y ahora la de salida, nueva regla. Programa siguiente examinar. Abrir, siguiente, bloquear la conexión, siguiente, siguiente Le colocan el nombre que ustedes quieran y finalizar Verificamos que hayan creado, que hayan quedado creadas ambas reglas Entonces la de Illustrator, la de Photoshop en las de entrada y en las de salida están ambas Cerramos, ya no necesitamos más acá y ahora probamos las aplicaciones que hayan quedado funcionando. Voy a crear un documento nuevo. Crear. Ahí está. Y ahora en Illustrator.